Se inventaron una guerra, se les volvió realidad calle llena de humo, balas vienen y van Pueden quitarme el ojo, igual voy a gritar Pueden quitarme la vida Vivirá. Por siempre en los muros de Pudahuel, por todos los negros que vi caer, por todos los abusos de poder, saben que las balas que nos tiraron van a volver. Justicia es lo que se pide, prejuicio es lo que sostiene. Nos tratan por cómo vestimos, por cómo hablamos, por cómo vivimos. Que hay de malo en ser humilde? Si en los mismos pasajes naciste, te olvidaste de dónde saliste, jugaste con lo que hoy apuntan tu rifle. Como es que quieres respeto, si el respeto se gana en el gueto Si me apuntas tu arma para pueblo Es que te encuentras del lado incorrecto Claro que fue asesinato, no accidente El pueblo, la gente, no los dueños del estado Que ha cuidado con descaro, caro Durante todos estos meses Juro que algún día pagarán Ya no se aclararon que su vida vale más Harán lo posible por ocultar la verdad Caso que que quizá cuesta muchas veces más Los perdigones, no se olvidan Las lesiones y pérdidas de vida No hay acciones, ni razones Que me digan que, estos que traidores pagarán en esta vida Como siempre encontrarán una salida No hay opciones, el filo de cuchilla En su garganta sería buena medida no se han llenado de funerales en el barrio, han abusado de la mentira noticiario cansados de los robos de los empresarios, han ocultado todo lo que sea necesario el Cuenta cuento, te echará un par de verdades ¿Qué? Siembra viento, cosechas tempestades. Pensamientos, te hace echar a la calle, Entra el lamento y aprovecha de enterrarte O te enterramos nosotros negros, ya que si nos llamas delincuente, deja que tomemos el delito al menos Se te acaba el juego cuando abrimos fuego, no importa cuánto nos quieran matar Después pueblo nunca va a callar. Entiendo que no sos queja de mal. Es que realmente la mierda está mal. Yeah, sé que siempre lucharé. Yeah, sé que va a morir de pie. Yeah, sé que podemos vencer. Sé que mañana será un nuevo amanecer. Yeah, sé que siempre lucharé. Yeah, sé que va a morir de pie. Yeah, sé que podemos vencer. Sé que mañana será un nuevo amanecer. Convertiste en zona de guerra y trajiste las tropas pa' como ¿Cómo quieres que olvides si viven, dividen y deciden con mi ADN? Vendiste a la pobla y sacaste de su casa un montón de inocentes rehenes Espero que un día si miles, los miles civiles que heriste con repre Mataron una parte de todos cuando a Jorge Neko Mora atropellaron En cada laguna del sur tu alma y recuerdo por siempre quedaron Que en paz descanses hermano, guerrero tu muerte no serás en vano Ahora juegas en el colo-colo de los cielos con chamaco y arellano para toda la vida intocable, esta es mi realidad Queremos cambios reales, esa es la realidad Ariel Moreno, amigo, no te vamos a olvidar Que nos vieron como el enemigo, no se puede olvidar Se inventaron una guerra, se les volvió realidad Calle llena de humo, balas vienen y van Pueden quitarme el ojo, igual voy a gritar Pueden quitarme la vida, ya en el barrio me recuerdo vivirá.